Bueno, pues ahora ya vamos a dar comienzo a la terapia propiamente dicha y me gustaría eh, hablar hoy del principio de una actitud, de una virtud, de un, de un recurso que se va desarrollando en, en el transcurso de la rehabilitación que es muy importante para despertar en todos el, el sentido, el, el deseo, el, el impulso o es el, la vocación de servicio a, a, a los demás que es la solidaridad la solidaridad que es una eh, virtud que nos permite no solamente empatizar con las personas hacer un acto de empatía de ponernos en el lugar de las personas sino ayudarlas ¿Eh? Eh, no, no basta mm, con ponernos en el lugar de las personas no basta ese acto que podríamos considerar como meramente sentimental, es necesario completar esa primera intención de, la, de ponernos en el lugar de la otra persona con unas actuaciones, con una acción. Es decir, el sentimiento y la cognición, el, pensar, el conocer a esa persona o intentar conocerla, tiene que ir seguido naturalmente de una eh, actuación eh, una, de una conducta que genere ayuda a esa persona eso normalmente es algo que funciona a nivel universal ¿no? entre las personas de la calle entre las personas que componen un, una, una población una, una, un colectivo y funciona por supuesto también y pues por eso por lo que quiero sacar hoy el tema en una terapia familiar funciona también a nivel familiar ¿no? el, el ludópata concretamente tiene que ser solidario con la familia eso está claro ¿no? hay una, un mandamiento que está dedicado precisamente a la solidaridad del ludópata con la familia que es el principio del desagravio ¿Eh? el desagravio se basa precisamente en ese principio, en ese otro principio de la solidaridad es decir, ponerse en el lugar de la familia cuando el ludópata ingresa en la asociación para iniciar un tratamiento y una rehabilitación el ludópata no tiene la menor idea de todo el daño que ha podido hacer de, durante su adicción no tiene la menor idea porque ha vivido como si dijéramos ciego ha vivido desenfrenado ha vivido para el placer suyo y no ha pensado en los demás no ha habido empatía posible la ludopatía es incompatible con la empatía la persona vive desenfrenada como digo por lo tanto, no hay posibilidad de empatía. La empatía empieza a funcionar a partir del comienzo de la rehabilitación. Entonces, es cuando el ludópata se ve de alguna manera llamado a desagraviar a la familia, porque se pone en lugar en primer lugar se pone en el lugar de la familia, entiende y admite, reconoce identifica el daño que ha podido hacer a la familia, que ha sido mucho y muy grande y muy continuado, y a partir de ese ponerse en el lugar de la familia, empieza ya a funcionar el principio de la solidaridad. Es decir, ponerse en el lugar del otro y ayudarle al otro, beneficiarle al otro, hacer algo por él, algo bueno, se entiende. Claro, pues si nos ponemos en el lugar del otro para poner para fastidiarle, pues tan, tampoco es eso. ¿Eh? Hacer algo bueno por la persona. De la misma manera, a la inversa, tenemos que la familia algunas veces considera al ludópata un enemigo, enemigo público número uno, o enemigo privado número uno. El ludópata es como un enemigo a batir. Un enemigo del que no se tiene ninguna confianza, del que se desconfía, del que de alguna manera se recela. No se ven muy claras las cosas, no se tiene eh, a veces ni siquiera fe en lo que se le está diciendo a la familia de lo que es la rehabilitación. Entonces eh, es cuando la familia tiene que entender al ludópata. De la misma manera que hemos dicho que el ludópata tiene que entender a la familia, tiene que ponerse en el lugar de la familia para solidarizarse con ella y desagraviarla, de esa misma manera la familia tiene que comprender al ludópata. ¿eh? Tiene que ayudar a desestigmatizarle. Precisamente el libro que yo he publicado ahora se basa precisamente en esta cuestión. Yo en el libro transmito una idea nueva sobre las adicciones, como yo digo. Esa, eh, ese concepto nuevo sobre las adicciones se basa en que las adicciones son malas, pero buenas, porque ayudan a rectificar la vida de la persona, porque ayudan a mejorar a la persona y porque ayudan a volar de un cautiverio, es el vuelo del cautivo, del que ha estado, en el que ha estado encerrado enjaulado durante tanto tiempo y ahora por primera vez empieza a volar libre de modo que fijaros que en definitiva las adicciones son esas entidades esas incidencias que acontecen en la vida de una persona con muchas carencias previas, porque si no no hubiera llegado a la adicción que gracias a la adicción se pone en tratamiento pero no solamente de, del juego sino de su personalidad de sus carencias, de sus excesos de sus anomalías, de su Falta de estructura es, eficiente en la personalidad. Bueno, pues bien, la familia tiene que ponerse en el lugar del ludópata. Desestigmatizarle, quitarle las etiquetas que le ha colgado la sociedad. Etiquetas de las que la propia familia es muchas veces partícipe. De la misma manera que el propio adicto, el propio ludópata. También el propio ludópata. Se siente a sí mismo despreciable, se siente a sí mismo una calamidad, se siente a sí mismo, en definitiva, una persona eh, de, de, despreciable, como digo, menospreciable. Bueno, pues bien, esas etiquetas hay que quitarlas. El adicto es, no es ni más ni menos que una persona carente de las facultades para poder afrontar la vida con eficacia. No es ningún vicioso, no es ningún desgraciado, no es ningún sinvergüenza no es ninguna persona que haya decidido voluntariamente zambullirse o emponzoñarse con la adicción al juego de azar no es una incursión voluntaria la persona débil es atrapada por las adicciones la persona débil no busca las adicciones, son las adicciones las que le buscan a él y entonces por eso es por lo que la familia tiene que ponerse en el lugar del adicto, del ludópata para también ayudarle y por qué no también pues, pues para desarrollarle porque a veces la familia ha actuado de una manera un poco inadecuada con el ludópata porque le tenía muchas ganas le ha aborrecido muchas veces le ha deseado lo peor muchas veces en lugar de ayudarle le ha insultado en lugar de ayudarle ha contribuido a la, a la estigmatización del ludópata por lo tanto, este es el momento, amigos, de la solidaridad y del entendimiento.